Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de Eleven Miracles y de Elena Rodríguez. Lección 343 No se me pide que haga ningún sacrificio para encontrar la misericordia y la paz de Dios. El final del sufrimiento no puede suponer una pérdida. El regalo de lo que lo es todo tan solo puede aportar ganancias. Tú solo das, nunca quitas y me creaste para que fuese como tú, de modo que el sacrificio es algo tan imposible para mí como lo es para ti. Yo también no puedo sino dar y así Todas las cosas me son dadas para siempre. Aún soy tal como fui creado. Tu hijo no puede hacer sacrificios, pues es íntegro al ser su función completarte a ti. Soy íntegro por ser tu hijo. No puedo perder, pues solo puedo dar, y así todo es mío eternamente. La misericordia y la paz de Dios son gratuitas. La salvación no cuesta nada. Es un regalo que se debe dar y recibir libremente. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. No se me pide que haga ningún sacrificio para encontrar la misericordia y la paz de Dios. Amén.